5 Grandiosos Juegos para la Play 1 Un juego totalmente distinto a las posteriores entregas de Yu-Gi-Oh! y rompiendo con la gran mayoría de sus reglas actuales. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Es un juego de cartas muy diferente a los duelos de monstruos actuales. Será más rápido, sencillo y divertido de jugar, pero siempre con el mismo objetivo de ganar cuando los puntos del contrincante lleguen a cero. Su modo de historia es muy diferente a su anime, por lo que te encantará conocer esta fantástica trama mientras tienes duelos con los distintos personajes de este juego. El icónico Crash Bandicoot. Y sus partes 1, 2 y 3 es de los juegos de aventura más divertidos, emocionantes y con buena jugabilidad donde te la pasará genial controlando a este marsupial. Digamos que entre los juegos de la Play 1, Crash Bandicoot siempre ha tenido mucho protagonismo por sus buenas críticas y divertida manera de jugarlo. Muchos cuando piensan en una Play recuerdan a Crash, así que dale una oportunidad también y disfruta de este grandioso juego. No puedo hacer una lista de juegos sin mencionar a esta maravillosa saga, Harvest Moon Back to Nature. Siempre será la misma idea, no importa cuánto Harvest Moon juegues, debes revivir la granja de tu difunto abuelo. Este juego la verdad es muy adictivo, parecerá simple y monótono, pero cuando empiezas a cuidar y hacer crecer tu propia granja, conocer nuevos amigos en el pueblo, disfrutar de los festivales y tener muchos romances con las chicas o los chicos si piensas jugar el modo alternativo para las chicas, la verdad es que este juego te engancha y no puedes parar de jugarlo hasta sentirte realizado. Parasite Eve 1 y 2 Es una saga de terror, supervivencia y horror con una trama tan espectacular que puedes disfrutar con gusto Es un juego muy parecido a Resident Evil, pues te encontrarás con diferentes mutaciones de monstruos para derrotar diferentes armas a utilizar y mejoras para fortalecer a tu personaje mientras avanzas en el juego Existe cierta diferencia con la segunda entrega de esta saga pues las batallas contra los enemigos serán por turnos tiene distintas mecánicas y el mapa a explorar no es tan amplio Pero hey! Eso no significa que el juego no sea tan entretenido como el primero, al contrario, si te adaptas a su jugabilidad y continúas su siniestra trama, te darás cuenta que el juego es emocionante y que valdrá totalmente la pena. Metal Gear Solid es uno de los mejores juegos creados para la Playstation Te envolverá con su increíble historia, inolvidables personajes y sus escenas cinematográficas donde el argumento es muy superior al de multitud de películas y hará que te sientas como si estuvieras viviendo en una el sistema de juego donde controlas a personajes principales es sencillo y cuenta con 4 niveles de dificultad. Avanzarás poco a poco a tu ritmo explorando el mapa y haciéndote con los enemigos como un espía y lo mejor de todo es que este juego cuenta con dos finales, por lo que si te propones aumentar tu ranking y coleccionar todos los objetos en el juego, disfrutarás de la mejor experiencia de logro posible, alargando así la vida del juego, desbloqueando muchas más escenas y adentrándote aún más en su historia.